Hello, aquí estamos con los enlaces del viernes, ya sabes, los viernes, curación de contenidos de los enlaces que he encontrado a lo largo de esta semana y que más me han gustado y tenemos cosas muy chulas hoy, así que allá vamos, muy bien, el crowdfunding cada vez me gusta más porque se encuentran iniciativas realmente espectaculares, Herbert, esta es muy buena, eh, de hecho, fijaos que la meta de 50.000 euros que pedían llevan ya 108.000 euros. Esto es para tener un jardín hidropónico colgado de la pared de tu casa y donde además de lo que se trata es de que se cultiven hortalizas. Aquí vemos una escarola, vemos lechugas y está muy bien. Está todo preparado para que lo tengas a la vez de decoración y luego puedas utilizar las hortalizas pues para alimentarte muy bueno y por lo que se ve ha interesado mucho a la gente porque la respuesta ha sido ya veis lleva más del doble de lo que pedía muy bueno Herbert todos los enlaces os los pongo en la descripción de este vídeo y muy bien resulta que el 28 de abril se estrena una serie española en netflix la primera serie española que va a netflix se llama Las chicas del cable y no tiene nada que ver con el hilanámbrico y el wifi ni saltar a la comba, sino que trata de 1928 y, al parecer, de las chicas que estaban manejando los cables de teléfono y hacían las conexiones entre las llamadas. Una especie de reivindicación de las mujeres y de cómo en ese momento era una manera de tener una profesión y una libertad. Pues lo esperaremos. Todavía faltaba un tiempo, 28 de abril, quedan unos meses, pero está muy bien. Más, una petición en Change.org que seguro que a muchos os ha llegado, porque está creciendo un montón. Nominen al Premio Princesa de Asturias de los Deportes a José Manuel Roas y su hijo Pablo. Resulta que José Manuel Roas tiene a su hijo Pablo, que tiene una parálisis cerebral, y corren maratón los dos. ...él va empujando la silla de su hijo. Es todo un ejemplo de superación, de fuerza y de hacer algo por tu hijo. Bueno, es eh, realmente ayer la, las, las firmas creo que era hasta 75.000 y ahora ya van por 82.000, con lo cual el siguiente reto son 150.000 firmas. La verdad es que no está nada mal y está creciendo un montón. Lo curioso es que si bajamos... Viene una respuesta que les dio la Fundación Princesa de Asturias en, en donde dice que realmente no se podría eh, proponer esta nominación porque no lo propone lo que viene tal, tal cual en los estatutos de los premios, quién debería proponer estas nominaciones a los premios. Pero bueno, ¿qué pasaría si realmente hay una respuesta mediante firmas muy grande? ¿Seríamos capaces de cambiar...? estas eh, propuestas, es, estos estatutos de premios que quizás a lo mejor pertenecen a otro siglo, pues a lo mejor. Es una cuestión de probarlo. Así que te animo a que firmes. Y el canal de YouTube que quiero recomendar todas las semanas. Este me lo ha archivado Pedro de las clases de IDECO y me encanta. Es Primitive Technology. Resulta que es un señor, son vídeos donde no hay texto, es un señor que se dedica a construir cosas con, como bien dice su canal, tecnología primitiva. Es decir, intenta hacer una casa, intenta hacer fuego con palos, intenta hacer un arco con flechas. Es fascinante. De hecho, su canal tiene 3.700.000 suscriptores y los vídeos como este, 5 millones de visitas. Tiene muchísimas más visitas en, en otros vídeos. Tiene pocos vídeos con lo cual se pueden ver, son vídeos muy bien hechos y realmente es interesante, es fascinante, porque las cosas que se pueden hacer con muy poco y hasta dónde se puede llegar, es increíble. Primitive Technology, os lo recomiendo. Y nada, si queréis otro canal de YouTube, me gustaría que fuese el mío, el de Lugarzen. Si os queréis suscribir porque todavía no estéis suscritos, os lo agradezco. Me motiva mucho el, que, el ver que cada vez tengo más suscriptores. Y cualquier pregunta que tengas que me quieras hacer, ponme ese reto, porque yo intentaré resolverla. Para eso está content curation, gestión del conocimiento, el ser capaces de compartir información y de entregarla. Buen fin de semana. Hasta luego.